Masacre Family Records. Sabe que quiero de lo que tiene, pero no de lo que tengo yo. Sabe que conmigo se entretiene, pero no sé si le convengo. Ayer la volví a ver paseando con la amiga, y no sé qué tiene que me deja la intriga. No salen palabras cuando me saludes, que me deja loco con esa mira Que congela y conocerla no sé si que era alguien así y ella tan única como una pela me tiene mal desde que la vi y no puedo dormir pensando en ella veo el sol salir imaginando lo que puede ser si tan solo me dijera que sí yeah. y me hice amigo sus amigas para saber Qué opinas de mí Yo solo quiero que ella me diga Si conmigo quisiera salir Sabe que quiero de lo que tiene Pero quizás no de lo que tengo yo uh, Sabe que conmigo se entretiene Pero no sé si le convengo uh, Sabe que quiero de lo que tiene Pero quizás no de lo que tengo yo uh, Sabe que conmigo se entretiene Pero no sé si yo le gustó Ayer la volví a ver paseando con la amiga. Y no sé qué tiene que me deja en la intriga. No salen palabras cuando me saludas. Que me deja loco con esa mirada Tan hermosa como ninguna. Radiante brilla hasta más que la luna. Si tú me dices te sigo de una. Estar contigo es la mayor fortuna. Y tú llegaste para mí, yo lo sé. Es que dejaste mi mundo de revés. Puedo ser feliz como nadie, eh. Si tan solo quisieras darme una chance Y no puedes esconder lo que sientes Tu mirada me dirá si mientes Lo tienes porque eres diferente Si conmigo te vienes fijo que no te arrepientes Sabe que quiero de lo que tiene Pero quizá no de lo que tengo yo uh, Sabe que conmigo se entretiene Pero no sé si le convengo uh, Sabe que quiero de lo que tiene no de lo que tengo yo, uh, sabe que conmigo se entretiene, pero no sé si yo le gustó. No sé sabe que quiero de lo que tiene, pero quizá no de mí?